Al ser la 1 y 45 de la tarde, se reporta una colisión en el centro de Cartago, específicamente en la esquina noroeste de las ruinas. Dicha colisión fue entre un vehículo boliviano y una moto de Go Pato. Hasta el momento no se reportan heridos en el lugar. Informa para tvcartagodigital.com, J. Fabio Campos.